Hola, ¿qué tal? La última vez vimos cómo se distribuía la probabilidad de ocurrencia de variables en una población, donde comentamos que las variables de la población podrían ser discretas o continuas. Mencionamos específicamente que la manera en la que se distribuía la probabilidad para una población con variable discreta podría ser binomial, Bernoulli y la de Poisson. Nos enfocamos específicamente en la distribución binomial y vimos algunos ejemplos y les dejé un ejercicio de ellos. La distribución de la probabilidad de Bernoulli o la distribución binomial presenta tres características mencionamos. Las características es que para un ensayo binomial se presentan dos posibles resultados, la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento es constante y un evento y otro van a tener, este, son independientes. Para esta semana vamos a aplicar, van a responder un problema que consiste en aplicar la binomial a lo que actualmente está sucediendo. Vemos el problema. Si la tasa de mortalidad hasta el mayo, 17 de mayo del 2020, los enfermos del COVID en México es de 105, o dicho en porcentaje, 10.5% mueren, ¿cuál será la probabilidad de que entre los siguientes 8 enfermos elegidos aleatoriamente, seleccionados, 3 de ellos fallezcan? Vemos que para responder esta pregunta vamos a hacerlo con la fórmula de la binomial con que se cumplen las tres condiciones, dos posibles resultados, o fallecen o se recuperan dos posibles resultados, se cumple la primera condición segunda condición eh, la probabilidad de que fallezcan de que mueran es constante es esta para cada, para cada caso y si uno se alivia o se recupera es independiente no porque se alivia uno ya lo que se va a recuperar es independiente cada, cada caso entonces aplicamos la fórmula como lo vimos en el anterior video esta es la fórmula que debemos de seguir para poder resolver ese problema. Hay que identificar precisamente cada, lo que significa cada literal. Donde la P es la probabilidad de éxito. Así se le llama, de éxito. No puede ser, en este caso, la probabilidad de mortalidad no puede ser éxito, pero es un decir, así se le llama. La Q es su complemento, la probabilidad de fracaso, X es el número de éxitos, en este caso, eh, los, sería el número de pacientes que gusta que mueran. No es el éxito, pero así sería. Y N es el número de casos en totales. Entonces, diríamos, diríamos que N vale 8, los 8 casos. X vale 3. Los, está pidiendo, lo que pide el problema, los 3 del problema. X vale los tres del problema, los tres, calculta, los tres pacientes que fallezcan de los ocho, que, que vamos a calcular esa probabilidad. Eh, la probabilidad de ocurrencia es la probabilidad constante, la p e vale, que es la tasa, la tasa de mortalidad. Y el complemento vendría siendo la tasa de recuperación de su complemento. Entonces, sustituimos estos valores en la forma de la siguiente manera sabemos que esta es una combinación que se representa así que se representa así es una combinación en la técnicas de conteo vimos su fórmula pero no la vamos a batallar podemos simplemente utilizar la calculadora como les expliqué en el video anterior sustituyendo los valores y elevándolos como lo dice la fórmula tenemos el siguiente resultado viendo el porcentaje diríamos que para que de ocho enfermos se mueran 3 existe un, casi un 4%, un 3.7% de probabilidad. Siguiendo con ese mismo criterio del ejemplo que puse inicialmente, vamos a calcular cuál es la probabilidad de que de esos ocho enfermos que tienen esa misma probabilidad de ocurrencia, esa tasa de mortalidad, cero muera. Entonces podemos decir que su probabilidad es... 0.5, su Q es 0.695, su N son los 8 pacientes y su X, el número de éxito, sería 0. La fórmula entonces quedaría, ya sustituido los valores en la fórmula general de la distribución binomial o de Bernoulli, quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que la probabilidad de que de los 8 enfermos, cero mueran, o sea, todos se recuperen, tenemos una probabilidad alta de 41.1%. Ahora bien, esto fue lo que se vio en el tema anterior, pero para esta semana vamos a aplicar una, van a hacer una gráfica como lo voy a mostrar enseguida. La clase anterior demostramos... Que si consideramos una población pequeña, en este caso la población era la suma de los puntos de la cara de dos lados cuando son lanzados, y teníamos solamente una población finita donde nada más podríamos tener del 2 al 12. Cualquier otro valor intermedio no existía, tiene probabilidad 0. Por eso no hay aquí, aquí estamos graficando su probabilidad. Eso fue lo que hicimos y demostramos la clase anterior y vemos cómo se comporta, vimos cómo se comportaba la probabilidad, donde es muy probable estos valores y son poco probables estos valores de estas variables de la población. ¿Cuál va a ser el trabajo para esta semana? Van a hacer un gráfico para la población que les voy a dar específicamente. van a, ver, van a hacer un gráfico en papel milimétrico donde van a relacionar la variable que va a ser eh, que, para el ejemplo específicamente que, que vimos yo hice uno donde la n valía 8, y ustedes van a hacer uno donde, donde van a hacer uno donde la n valga 10 y la probabilidad la tasa es 0. .15 o sea el 15% de, de mortalidad en X enfermedad y los éxitos van a ir desde 0 hasta 10 van a calcular con esta fórmula la probabilidad de ocurrencia cuando x es que vale 0 y aquí la van a verificar la probabilidad de ocurrencia cuando vale 1 cuando vale 2 cuando vale 3 cuando vale 4 y van a graficarla para ver qué comportamiento tiene su distribución de probabilidad binomial cualquier duda me la hacen llegar por favor en el grupo en el grupo de Facebook para que todos vean y yo pueda explicar por si sean para no explicarle a uno por uno que explicar de manera general